mi nombre es José Félix Murillo, nací en el, eh, en el municipio de Condoto, en el San Juan. Mi nombre es completo es Elidora Escobar Angulo y la comunidad donde estamos es Guadalito, Río de Agua. Pertenecemos al municipio de Buenaventura.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 Aquí estamos en la Comunidad de Taparání. Río San Juan. Mi nombre es Albeiris Quintero. Resguardo Bayecans Antaroza que está ubicado por el río Calima. Cultivamos las palmas de Beguerre. Y el chocolatillo. Mi nombre es Marlene Desplazara. Yo, Arcetania de, de Bergue y de Shakira. Yo vivo en el siete años aquí en el Quindó. O sea, la, la palma de Bergue usan para los horcones, para hacer construcción de vivienda. Y el cogoyo usan los médicos tradicionales. Entonces lo mandan adornar a adornar la casa, entonces con esa espina de vergue, también uno le es que era uno, a uno le quiera negrito, negrito. Yo fue el primero que yo tejía, de vergue. Yo iba primero, yo iba para abajo. En papá yo, que yo vi aprendí. Yo aprendí sola, con una cuñara. Mi cuñara es Arsetania de vergue. mi hija usted va a hacer así la primera vez que lo hice en unos jarroncitos pequeñitos desde ahí ya aprendí de hacer que sembrar porque si uno no siembra cuando uno si uno lo tumba entonces no sale más porque ya o sea es que como uno le está acabando entonces uno tiene que sembrar más más esa fibra de beguere sin fibra de beguere no uno puede hacer de eso. Mi nombre es Alfredo era camacheche. Eh, soy nacido en este resguardo, este resguardo se llama el 12 Quebrada Borgollón, comunidad indígena El Consuelo, en este resguardo hay cuatro comunidades, El Consuelo, El Consuelo Parte Baja, Quebrada Bonita y Alto Bonito. Lucía Oqui, Valencia. Una persona en vera. Ahorita estamos en comunidad Casimiro, de Quito. Estamos en la comunidad El 20. Mi nombre es Elena Velázquez. La ENHMI. Nosotros los catíos, las mujeres a veces andan descalzos, ¿ya? Sí. Y así la, la, la palma de, de, del pie, cuando se pisa en la tierra, eso es como que se relacionar de la madre tierra con, con, con, una, con una persona, ¿ya? Tener esa relación. Eh, las mujeres carcan sus hijos en, en, en la espalda con una paruma. ¿ya? Eso es lo que nunca hacen los de, los de otros grupos étnicos. ¿ya? A veces cuando uno, cuando van a pintar agua y en el cuerpo pintan de, so, de esos dibujitos. Esos dibujitos, esos es como X y, y un eh, como triángulo cuadrado. Aquí lo que más se usan para traer los alimentos del monte eso es como en canasto. Se fabrican aquí mismo. Eh, Las bateas. Todo eso, eso, eso es como, como mantener nuestra identidad, como identidad catío y, y nuestra propia cultura. ¿ya? La persona o la mujer que sabe tejer su canastro, esa persona sabe, es cap, muy capaz de, de tejer un collar. Shakira fabricamos nosotros. Eh, anteriormente habían frutas silvestres, aromáticas. Entonces las mujeres se, se, se ensartaban, ensa, ensartaban. Con, con, con una puja entonces ellos se, se usaban como shakira en el cuello antes nosotros no nos no preocupamos la chaquira. hoy en día es mi trabajo principal ahora el día es shakira y ahí, ahí puede tener a Borrito también la shakira a nosotros nos sirve mucho para tener la unidad de las mujeres lo que querían no olvidar eso es como como animar otra vez para que no se olvide. Artesanías de Colombia o este proyecto sí ayuda con la paz en Colombia, con la labor que realiza el artesano, uno en lo económico y lo otro es que pues también lo contribuye a la unión entre artesanos. Y esa es la cultura.